Muchas gracias por su cooperación. Si tienen alguna duda, llámeme, por favor. Y bienvenidos a la familia Nielsen. Se lo agradezco mucho. ¿No te parece emocionante? Sí, no puedo creer que seamos una familia Nielsen. Nunca me escogen para nada. ¡Ah! ¡Ah!